Amigos de la Quiaves de León, del Semanario Gaudion, nos encontramos con el director de la Universidad del Valle de Atemajab, la UNIVA, León, el maestro Leonel Zúñiga. Maestro, buen día, muchas gracias por recibirnos. Gracias, muy buenos días, al contrario, gracias por acompañarnos en estas maravillosas instalaciones que tenemos. Así es, el motivo de nuestra presencia en esta universidad, pues que es una de las líderes en, en León, es precisamente para hablar un poquito acerca de la educación y la pandemia, maestro. ¿Cómo vio usted como director de este plantel educativo el tema de la pandemia? Bueno, la pandemia definitivamente ha sido un parteaguas en la educación, nos ha permitido innovar, nos ha permitido renovar muchas de las cosas que ya veníamos haciendo, pero finalmente creo que también, eh, a pesar de todo lo, lo que ha generado, eh, eh, a nivel internacional, pues también nos ha dejado cosas muy positivas. ¿Cómo vivió la Univa la pandemia? Mira, eh, nosotros, lo recuerdo muy bien, fue el puente el, el puente de mar, del mes de marzo, hace, hace un poco más de un año. Eh, nosotros pues nos fuimos ya, estábamos el viernes este, ya escuchando noticias a nivel internacional y bueno, finalmente ese fin de semana, eh, pues empezamos a tomar decisiones, fue un cambio muy, muy drástico, ¿qué vamos a hacer? Este, se están cerrando ese fin de semana hicimos un comunicado ya a nuestra población eh, pues un poco adelantándonos y decían, híjole, es muy prematuro decir que ya no vengan el, el próximo martes porque iba a ser el, el puente, y bueno, fue un, un fin de semana realmente, como yo lo he dicho un fin de semana largo, ¿por qué? porque estuvimos trabajando hasta las la noches, el domingo, el lunes este, revisando cómo lo íbamos a hacer. Afortunadamente en la universidad, cada uno de nuestros alumnos ya tenía este, una cuenta institucional, la cuenta de Microsoft 365, es una cuenta que permitía ya tener las, eh, pues ahora sí que todas las bondades que ahora estamos disfrutando. Realmente era una cuenta que teníamos subutilizada. Cada alumno ya tenía su correo electrónico. Y bueno, en ese, en ese momento lo activamos prácticamente y ya lo único que implicó fue la capacitación. Eh, los profesores empezaron a comunicarse con sus alumnos por WhatsApp, por lo que, los medios que había. Finalmente para decirles, ¿saben qué? A partir de este momento vamos a empezar ya a trabajar a través a la distancia con una, eh, pues ahora sí que eh, tras la pantalla, pero pues siempre cuidando la calidad. ¿no? Entonces fue un proceso eh, que nos llevó algunas semanas el podernos ir a, acoplando, pero con el tiempo realmente ahora todos nuestros alumnos ya eh, pueden tomar una clase a través de, de, de Teams, que es la, la, la plataforma que pertenece a Microsoft 365 y con la cual, bueno, pues hemos, eh, hemos aprendido y cada día seguimos eh, buscando nuevas alternativas para que nuestros alumnos pues sigan teniendo la educación de calidad que nosotros siempre buscamos. ¿Qué ventaja les trajo esta modalidad educativa? Porque pues... Generalmente escuchamos voces que se quejan, nos quejamos, ¿verdad? Pero, ¿qué ventajas usted como director pudo alcanzar o detectar a través de esta modalidad, la distancia? Mira, eh, definitivamente el tema de la innovación. A cada uno de los maestros les implicó volver a, a retomar el tema de la tecnología. Yo creo que la tecnología en los últimos años ya ha estado presente yo recuerdo, pues nos tocó la evolución de, de, de los teléfonos, no en un principio yo me acuerdo de las reuniones con nuestros profesores de, de fin de periodo, de fin de cursos, se, se generaba la polémica de si permitir o no el uso del teléfono en clase, y decían, muchos estaban, decían, no, no, no, ¿cómo vamos a permitir? Tenemos que alejar esos aparatos y todo, y había un grupo de maestros que decían, no, es que lo podemos utilizar, porque ahí ya tienen la información y pueden interactuar, ¿no? Entonces fue un momento muy, eh, muy interesante, el, el, el poder ahora, trasladado a este tiempo, decir, pues ya la tecnología definitivamente está ahí, la, la tecnología no la puedes hacer a un lado, y al contrario, ahora los maestros hemos tenido que irnos metiendo a esta dinámica que es eh, eh, muy ágil, y que yo creo que, que cambia cambia precisamente la forma de enseñar yo creo que los contenidos siguen siendo los mismos pero los contenidos van cambiando antes nos quedábamos con una verdad como le decíamos un poco la verdad absoluta no veías un libro, el libro tenía una vigencia de muchos años y hoy la información va cambiando cada día y entonces nosotros también como sistema educativo tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pensar y a tomar la información, de, de, de, de, a revisar muy bien la fuente de la que obtienen la información y que ellos vayan asimilando un criterio. Entonces, creo que para, para la educación, para la universidad, para nuestros alumnos, ha sido un proceso de mucha innovación. Eh, hoy los proyectos que, que no te imaginabas que iban a ser de manera remota, hoy los podemos ver, este, que un alumno sube un video de la presentación que anteriormente era en vivo, este, que, que utilizan las herramientas que utilizan muchas aplicaciones que a su vez las plataformas tienen y que eso permite que el conocimiento llegue de una manera inmediata. Entonces, pues ha sido un diálogo, yo creo que es un diálogo entre profesores. Nosotros tenemos aquí en la universidad un modelo pedagógico llamado pedagogía interactiva. Esta pedagogía pues como su nombre lo dice, permite la interacción entre jóvenes, entre los alumnos, entre el profesor, entre los compañeros y entre todos construimos eh, esa, eh, ese conocimiento. Entonces, pues realmente ha sido eh, el tener que adaptarnos a estos medios, pero ha sido de una manera creo que muy favorecedora, eh, y bueno pues creo que en eso en eso estamos no mucha capacitación eh, mucha comunicación con nuestros jóvenes porque pues también ha habido momentos complejos no eso en cuanto al tema de los conocimientos ahora cómo le hicieron ustedes para apoyar este tema de las emociones psicosociales de los alumnos ¿Qué implementaron eh, para precisamente que no estuvieran? Porque a muchos yo creo que nos pegó el tema de la soledad. Claro. ¿Cómo le hicieron ustedes para atender a sus alumnos en este otro aspecto de sus emociones? Fíjate que eso es algo bien, bien importante. Es obvio que teníamos ya el aprendizaje en las plataformas, teníamos todo esto, pero... Eh, pero también empezamos a ver la, que esta, esta soledad, este aislamiento, pues también venía generando otra serie de problemas. Entonces, a los 15 días de iniciado esto, nosotros lanzamos eh, la red de apoyo psicosocial de Guanajuato. Este fue es un servicio que seguimos brindando. Eh, nuestras instalaciones quedaron solas y utilizamos nuestras líneas telefónicas precisamente para que un grupo de psicólogos, muchos egresados de nuestra universidad y de otras instancias que se sumaron a esta iniciativa. Hicimos la red de apoyo psicosocial, entonces tú este, llamabas y, y y ahí tenías una atención personalizada pues prácticamente durante todo el día ¿no? esa fue como la, la primera acción después, eso fue a los 15 días empezamos a, a ver con nuestros alumnos Empezamos a, a, a revisar cosas pues que también era importante este, mantenernos en mucha comunicación y creamos los cubículos virtuales. Los cubículos virtuales, eh, cada uno de mis compañeros de colaboradores de aquí de la institución pues teníamos este, un horario para poder interactuar con ellos en la pantalla, ¿no? de tal forma que, por ejemplo, los lunes a las 7 de la tarde eh, podían reunirse con su coordinadora de idiomas y ella interactuaba dudas que fueran teniendo y todo eso. Y luego el día martes a las 6 de la tarde, eh, cultura y deportes. Y así el otro día psicopedagógico. Entonces, de esta manera, estos crítulos que en un tiempo, pues uno iba a un espacio, pues ahora te conectabas y podías disipar cualquiera de las dudas que tuvieras, ¿no? Entonces, también fueron espacios. Después, eh, eh, ya eh, en últimas fechas, hicimos otra campaña que se llama 3 eh, en la salud y esto es una atención psicológica, una atención nutricional y una atención de nuestro médico. De, entonces, de tal manera que si tú pedías el apoyo, el médico de la institución te hacía una revisión general de cómo estás en la salud. Eh, teníamos un nutriólogo que podía darte ahí algunas cosas porque pues también esas, ese sedentarismo pues se genera otras cosas y por supuesto la parte psicosocial a través del centro de apoyo a la comunidad que tenemos que es un centro que funciona en el centro de la ciudad eh, y que brinda un servicio a toda la comunidad entonces a través de este estamos a, haciendo estos programas ¿no? entonces pues realmente mucho contacto, mucha comunicación tanto con profesores y alumnos, y bueno, pues también son cosas que, que hemos experimentado y que yo creo que también llegaron para quedarse. ¿Cómo sintió usted este paso de los... porque ustedes van por cuatrimestres. Exacto. ¿Cómo sintió usted este paso de que un cuatrimestre a distancia, otro cuatrimestre a distancia? ¿Cómo, cómo sintió usted a su comunidad estudiantil y a su comunidad académica? Mira, yo, yo los veo ya en esta etapa eh, ya desesperados por regresar, ¿no? Este de verdad ha sido eh, difícil para todos el, el generar, el estar en el encierro. Para nosotros ver estas instalaciones tan, tan bonitas, siempre tan llenas de vida, el bullicio, y de repente verlas apagadas bueno, nada más a través de las pantallas, pues nos ha generado esa, esa necesidad de, de, de, de estar en comunidad, porque el ser humano es así, es, somos entes sociales que queremos eh, dialogar, queremos platicar, somos muy dados a, a abrazar y todo y bueno, pues eso se ha quedado ahí, entonces creo que es, eh, es una oportunidad, nosotros hemos tenido algunas actividades eh, para que se conozcan imagínate que en septiembre llegaron nuevas generaciones de alumnos de, y no conocía su universidad. Entonces ya un mes después de que arrancaron las clases y todo, empezamos a hacer dinámicas por pequeños grupos que vinieran a socializar, a encontrarse, y entonces fue muy gratificante. Y ahora pues ya nos estamos preparando precisamente para una etapa híbrida que, que precisamente en esta semana eh, eh, ya nos registramos, la semana pasada mejor dicho, nos registramos eh, en un programa piloto que está lanzando la Secretaría de Educación Guanajuato, en la cual, bueno, pues nos piden una serie de... De requisitos eh, precisamente para poder regresar en un esquema y ¿no? obviamente tener este, el, el, el, popular, el consenso de la población estudiantil, de docente, su, su opinión de quiénes estarían dispuestos a regresar. Sabemos que esto tiene que ver también el, el que muchos quieren regresar pero traen alguna comorbilidad o alguna situación que les impide. Entonces estamos haciendo como un censo, vaya, si lo puedes llamar así, para saber en qué condiciones pueden regresar. Eh, nos solicitaron el tema de... La infraestructura con la que contamos cómo van a estar distribuidos los espacios, si, y cuántos alumnos van a, van a permanecer en un aula, eh, los periodos, si en, la, en los ingresos vamos a tener estos espacios para, eh, para recibirlos, pues checar temperatura y todo eso, entonces ya hicimos todo ese registro y bueno pues ahora nos encontramos ya preparados pues para poder este, interactuar en un esquema híbrido que también implicará pues otras, eh, pues o, o, eh, requerirá otras necesidades, no tendrá otras necesidades. Okay. Bien, precisamente usted bien señala que ahora están anotados para este tema híbrido, pero también creo yo que un ciego esperanzador fue el tema de la vacuna que ya está avanzando. ¿Cuál es su visualización? Eh, ¿Qué espera de esta novedad para, para su universidad? Definitivamente, este, en esta encuesta que yo te decía que hicimos, en esta indagatoria, muchos nos decían pues es que falta el tema de la vacunación y, y cómo le vamos a hacer cómo, este, todavía como que no estamos preparados, entonces en esta semana precisamente estamos en la, en la jornada de vacunación, creo que es una campaña ágil una campaña que definitivamente este, viene a, a tranquilizar mucho a la población, entonces es una vacunación, nosotros en su debido momento enviamos el listado de nuestros profesores a a la Secretaría de Educación y a las instancias. La verdad nos lo pidieron en, en cinco diferentes lugares, en la federación, a nivel nacional, a nivel estatal. Y, y bueno, nosotros la mandamos siempre. Y bueno, precisamente en esta semana ya, estamos, ya se están vacunando nuestros profesores. Y bueno, eso también va a venir a generar más certidumbre. Y pues nosotros ya listos para, para hacerlo. Creo que es una, eh, una oportunidad para para poder empezar a retomar paulatinamente pues, el ritmo que, al que estábamos acostumbrados. Hasta ahora, usted como experto en el tema de la educación superior, ¿cuál sería su balance? ¿Cómo cree que ha impactado ese tema de la pandemia en los estudiantes universitarios? ¿Cuál, cuál sería su ya Yo creo que definitivamente es un antes y un después en la educación. Creo que a todos nos cambió a todos nos está dejando algo, eh, yo eh, al hacer el balance veo cosas muy muy positivas, yo creo que hicimos un avance tremendo en el tema de las tecnologías, es una cuestión que no podíamos dejar atrás, sé que hay un rezago fuerte en, en, en, en, en, en, en la educación, porque pues, no todos podemos contar la historia de la misma manera. Sé que eh, el país también deberá de trabajar mucho en el tema de la conectividad, en el tema del Internet, el te en el tema del acceso. Yo creo que en eso no podemos estar ajenos y debemos de, de, de aprovecharlo ¿no? entonces pero aún así para estas poblaciones cosa significado el poder meterte a, al envío de información al envío de tareas al envío de una serie de materiales que son necesarios y creo que en los jóvenes ha dejado una gran creatividad una oportunidad para convivir con las generaciones como la mía o con las que están anteriores en las que había una disrupción en las que había un, una separación por por el tema tecnológico, ¿no? Y entonces ahora a mí me da mucho gusto ver a los papás cuando tenemos una reunión conectados a través de una pantalla, algunos ya participando en el chat en, en las juntas de papás que tenemos, luego ya empiezas a ver que los papás bueno, no ya encienden su cámara, Empiezan a comentar en el chat, empiezan a compartir documentos. Oiga, es que yo vi, eh, tengo un documento y lo comparten. Entonces, es una manera un poco abrupta, tal vez, uh -huh. pero finalmente creo que llegó para quedarse. Y eso es la punta del iceberg, ¿no? Todo esto, el tema de la inteligencia artificial, esto, pues, es una realidad y, y está hiper, impregnando a la, a la educación. Entonces, yo lo que visualizo un poquito más adelante es precisamente que este esquema híbrido nos va a dar la oportunidad de eh, deshacer las fronteras prácticamente, ¿no? Hoy en la, en la universidad nuestros alumnos pueden tomar una clase con alumnos de otros países y los alumnos de otros países están en las aulas nuestras. Eso es algo que yo... Eh, eh, que, que veo sumamente eh, positivo, porque, fíjense, no, no, en una clase de nosotros, en una carrera de, de nutrición, de administración de empresas, están, están en, el, en la misma pantalla, con el mismo docente, eh, realizando un trabajo de investigación, un alumno de Argentina, uno de España, uno de Brasil y uno de México. Entonces eso, imagínate que aunque estás a la distancia, Tú conviviste un cuatrimestre con él y platicaste y uno te platicaba cómo lo están viviendo en su país. Y cuando todo esto pase, habrá la oportunidad de que ellos vengan presencialmente o que tú puedas ir allá entonces se han roto las barreras yo creo que eso es importante vivimos en un mundo eh, globalizado eh, las oportunidades irán en ese sentido el tema de los idiomas también este, pues, ha, ha avanzado y, y en poco tiempo pues, las oportunidades eh, las vas a tener en, en otro país y con esto creo que se acerca creo que Creo que benefició. Finalmente, en este inicio de cuatrimestre, ¿qué mensaje le da a su comunidad estudiantil? Bueno, pues yo, a que se sigan aplicando, eh, viene una etapa muy importante, es el regreso híbrido. Este regreso híbrido va a implicar mucha responsabilidad para todos para los alumnos, para los maestros, para nosotros las instituciones en general, de cumplir los lineamientos, de que si venimos a las aulas vamos a venir con nuestro cubrebocas, que va a implicar que estemos un buen tiempo este, con él el, el puesto, lavándonos las manos constantemente, utilizando el gel eh, y sobre todo respetando mucho a los demás compañeros habrá personas que creen menos en todas estas medidas, pero debemos de pensar en que el otro necesita respeto, entonces yo les pediría respeto mucha aplicación al tema de lo híbrido a nuestros maestros, ellos están ahorita en un proceso de selección de qué, qué prácticas o qué materias es imprescindible que estén de manera presencial. Entonces, eh, lo vamos a estar este, alternando, de tal forma que yo empecé ahora en mayo, mi cuatrimestre, empecé de manera eh, virtual, pero a lo mejor a finales de mayo vamos a tener la práctica de laboratorio en la que tenemos que venir, con sana distancia, venimos, estamos una hora y media, y luego nos retiramos, y al día siguiente volvemos a lo virtual, y a lo mejor la próxima semana tenemos que estar en otra presencial Entonces, así será. Entonces, yo creo que es disciplina, responsabilidad, en todo lo que es. Okay, bueno, pues le agradezco mucho, maestro, su espacio, su reflexión, y pues sin duda que vienen grandes cosas para la educación, eh, pues, en todos los niveles, ahora ya con este poco a poco, progreso a la normalidad. Claro que sí, así lo esperamos todos y espero que sea en beneficio de, pues, de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.